Chao, buen giorno. ah no ya no, ahora es hello, right from Singapore, Chris, eh, terminal ah, Estamos en la terminal de cruceros de Singapur eh, y pues ya después de dar una vuelta como de 10-15 minutos descubrimos que no hay donde dejar el equipaje y vuelta, porque fuimos a preguntar, o sea, nos la señalización no está tan bien, porque decía information y te manda a pasar a la salida y te regresas y desaparecen las flechitas, entonces por eso nos tardamos, después le preguntamos que a otra, este. a otra chinita. le preguntamos a otra y nos entendió mal. Entonces ya, tuvimos que eso Esa que está ahí aquí, atrás, hablan, esa de ahí atrás. Hablan de todo, o sea, un poco. O sea, no bien inglés, este, y creo que hablan malayo. Bueno, no malayo, no. Con los chinitos. <risa> Algo raro. Pero bueno, Pero, al ¿verdad? final nos entendieron y resulta que el servicio que estamos buscando nosotros de dejar nuestro equipaje por cuatro o cinco días. Está en el aeropuerto. Es en el aeropuerto. Entonces ya ahorita vamos a pedir un taxi porque andar con estas chunches en el metro, no es, no es la opción. Y esto se va, nos, nos pidieron un taxi especial grande, porque no cabe según que el chico. Al parecer son muy ñoños, en, sí, en México no, en un sí, bochito, sí. Meto, de, meto el doble de esto en un bochito. Y, y va en, a salir pero bueno, pues ya. Y en, en Shanghai hasta con la, con la abierta. Sí, pero bueno. Pues ya encontramos el taxi que nos va a llevar al aeropuerto. Eh, al parecer va a ser un taxi grande porque no caben Pero los taxis chicos. Se lleva las chiquitas, mejor que se lleve la grande. Ese es nuestro taxi. Quizá que marca de coches va a estar bueno. Terminal Ya, échalo para allá. Thank you, coming. Thank you, thank you. Wait, wait, wait. I put the carpet. No, no problem. Thank you, sir. Good okay, morning. Where you are going? Uh, the airport. Terminal one. Okay, terminal one. Air Asia. They usually can, it's only how much you need to pay them. Okay. Oh, okay. <laughs> yes. Uh, you trouble. can do whatever you want. Yeah. <laughs> In Singapore, they allow you In to go, but you just do the paperwork nice thing. Ah, okay. Then money talks. Money talks. Money then. talks. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> okay, no problem. Well. Okay, well. See you everything is Now uh, I give a cut to you. When you come in, you need me, you call. Sorry. Ah, thank you. Okay. Then you will know. For I tell you why it's chicken rice. Yeah. You can eat the chicken rice for 30 dollars two person. You can eat the chicken rice for two person only 10 dollars. Okay. Uh, yeah. But it okay. depends how you eat. Yes. Uh, no. Okay. This is how you eat, how you see, how is the food. Not definitely, must like you like spicy food. Yes, yes. You in like Mexico, Mexico spicy. Yes, Mexico is very spicy. Mexico yes, I bring you some of the curry, curry chicken, curry fish head. Yes, They're goodness. spicy. Curry uh -huh. fish. Uh, cost $18 for one pot. Two person more than enough. Yeah. Okay. It's, it's with nice. the rice and everything. Twenty dollars. <laughs> okay. Two weeks. Hola, ah, estamos ya en Singapur. Vamos a Marina Bay. Yeah. Ya, ya no se vea porque estamos Marina Bay. <risa> <risa> Entonces, vamos rumbo al aeropuerto eh, para tomar nuestro avión a Bangkok. Entonces vamos a ver muy rápido nada más en el carro este, en la ciudad, un poquito que alcancemos a ver y ya después regresamos para este, enseñarles más de Singapur. Y bueno, la primera impresión es de que todo está muy moderno, muy limpio, y pues muy bien, ¿eh? Va y muy bien. Modernos, va muy va bien muy todo. Bien, sí. no. Oh, este túnel está largo. Sí. Y estamos en un coche que no sé qué es. Este, no es Toyota, no es... Yo creo que sí, pero ahorita no es temporada. Ya llevamos como 5, 10 minutos, como 5 minutos, o casi, en, más de 5. Por abajo este de túnel. túnel. Creo que estamos cruzando toda la parte de por... abajo de la ciudad. Creo que este no incluye este, inundación como los de México. Yo creo que sí, mira ahí están las líneas donde se inundó la otra vez. Es lo mismo. Ya se ve la luz de fuera, vamos a ver. Este... Vamos a llegar a lo que dicen mucho que es el mejor aeropuerto del mundo. Veamos a ver Norte. por qué. Open. Oh, uh, Singapore airline. Yes, you can see L. open here. So nice. All see yes. Eh? The big one. Eh? Oh, say. oh. pass. is a runway, runway city. <laughs> <laughs> <are> amazing, huh? This <laughs> huh? yes. uh, terminal two, that's what they want. Terminal no, this, terminal three. They pass everywhere after they enter. Right So enjoy your holiday. Thank you. Enjoy your Bangkok holiday. Bangkok nice place. Yeah. But the food in Bangkok, the roadside or the food, don't buy. Okay. The Bangkok you must always go restaurant. Yes. Because the food in the roadside is not hygienic. Sometimes you may have food poison. Yes, right? Oh. Be careful. Uh, I tell you, I go the SP. I ¿Cuál comida? ¿La de La de Bangkok, la que está... ¿En las calles? En las calles The eh, street food Ah, uh, street, street food, food, don't take Oh, okay. Go restaurant Because yes. it's cheap, you go restaurant Okay. Street food, not safe Sometimes it's okay, cause okay. food poison Poison, no envenenada Ah, then you see doctor, you pay more money Yes Ah, uh, no it's worse. You go to the restaurant, Bangkok Okay. Singapore, you can go to court, no problem. Okay. Because okay. government control very tight. Is okay? okay? This is Asian. Yeah. You think you have 20 yes. Years. I will help you for your day. Okay. Yes. How much? 50. Thank you very much. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, thank you. Déjame traer un carrito. ¿Eh? ¿Eh? No, no sé. Thank you Gracias. So much. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. you. Pues hasta ahorita todo va. Estamos entrando al aeropuerto de Changi y ahí está Air Asia. Este es un coche ruso Lada 89. Por Bacho lo mandó directo para acá. Mira qué bonito. Aquí usan el klaxon para todo, está para hacerle Creo que el les da más potencia.